El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. El 19 de noviembre es la nueva jornada mundial de los pobres. Es una jornada que ha lanzado el Papa Francisco para hacernos más conscientes de esta realidad escandalosa en la que los países más ricos es donde hay más gente empobrecida. La inmensa mayoría de los mil millones de personas empobrecidas en el mundo viven en África y 28 de los países más pobres del mundo se encuentran en África. Es verdad que hay una mejoría en la salud eh, y en la educación en muchos países de África también. Al mismo tiempo, el 62% de la población en África subsahariana vive en chabolas, es decir, en situación de miseria. Esta realidad es escandalosa y debemos reaccionar. De, y pasar de esta cultura del derroche y del descarte a una cultura del encuentro y de la solidaridad. Esta realidad es solucionable. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, eh, debemos seguir denunciando y aislando a líderes corruptos, sean políticos, sean empresariales. Debemos eh, dejar de un lado las empresas y bancos abusivos, que son conocidas en la lista negra de Naciones Unidas por abusos serios de derechos humanos y debemos dejar de comprar productos de esas empresas por otro lado se necesita elegir líderes más íntegros a nivel político cultural económico necesitamos eh, fomentar y promover empresas más colaborativas de tipo ético como bancos éticos que los existen y toman más fuerza cada día y por, por fin debemos Consumir productos, tanto a nivel eh, alimentación como tecnología, incluso textil, en todos los campos, consumir productos de compañías más éticas. Se trata de buscar el, bien, el desarrollo integral de todos y una solidaridad más real con la gente más empobrecida. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur La Editorial